respecto a júpiter el objetivo principal que va a tener la misión es conocer en gran medida su, su atmósfera no solamente ya lo que vemos visualmente el cinturón las cinturones las zonas los vientos la mancha roja sino también el interior eh, el interior de júpiter bueno pues hay modelos que apuntan a una determinada composición incluso a un estado especial del hidrógeno y del helio pero esa estructura interna Incluso cómo los vientos dan la visión que nosotros vemos desde Tierra, pues son, es un elemento muy importante para, para conocer el planeta el interior y la atmósfera. En el caso de los satélites, sobre todo Anime de Europa, se va a hacer un estudio muy puntual de cinco o seis sobrevuelos. Lo que vamos a estudiar de forma muy concisa y muy importante es cómo el satélite rota, lo cual da información de la estructura interior. Se va a estudiar su campo magnético. Ganímedes tiene un campo magnético propio como la Tierra, pero además tiene un campo magnético inducido por ese... O tiene una, una variabilidad de ese campo magnético que solamente se puede explicar por la presencia de un océano de agua salada en la subsuperficie. Otro instrumento van a medir, por ejemplo, el plasma que hay alrededor y cómo actúa sobre la superficie del planeta, la erosión... la, la superficie del satélite, la erosión que produce en el mismo... En auroras, por ejemplo, en Júpiter se van a medir auroras, las auroras que hay en la Tierra las produce el oxígeno y las auroras que hay en Júpiter están producidas por el hidrógeno, tienen un color azul, o sea que se va a cumplir o se va a hacer un trabajo pues, muy, muy amplio y desde el punto de vista geológico en, o geofísico en los satélites y atmosférico interior en, en, la, en el planeta. La exploración de Júpiter está en los últimos años pues, teniendo digamos, un pico, un boom, por esa capacidad de habitabilidad de, de los satélites, uno de ellos es Europa, eh, aunque la superficie ya sabemos que no, no puede haber vida, estaría absolutamente frita, chicharrada, con toda la radiación que llega, pero la su superficie sí. Eh, en el caso de, de la exploración de Júpiter, Europa, eh, por parte de Europa Clipper, misión NASA, y por parte de Juice, está coordinada. De hecho, aquí existen equipos científicos, europeos y equipos científicos americanos que están coordinando tanto sus objetivos científicos como tal como las mejores observaciones y, y casi acompasarse un poco para estudiar Europa. En el caso de Juno, Juno termina la, la vida nominal de la misión, termina en septiembre del 2025 con lo cual eh, estará Juice viajando para allá, o sea que no va a haber si observaciones simultáneas ni, ni no, es, no es posible. Lo que sí que está ocurriendo es que muchas preguntas abiertas que, Juni, que Juno está dejando probablemente puedan ser eh, respondidas por Juice. Juno tenía y, bueno tiene una carga digamos de instrumentos se llama carga útil o carga científica muy limitada, pero una, casi básicamente una cámara y poco más, pues eh, Está descubriendo cosas que necesita otra instrumentación para poderla responder. Entonces, pues, luis va a servir en, en ese sentido. Pero no van a trabajar simultáneamente. Juno y luis no pueden trabajar simultáneamente. Una estará muerta cuando la otra esté viajando. Y en el caso de Europa Clipper sí puede haber más sinergia.